voz que eh, este editor de vídeo me parece que es bastante nuevo porque les cuento que yo le pregunté a chat GBT quién era esta aplicación quién la creó todo eso datos o sea, que siempre me gusta darles pero me dijo que no la conocía o sea, si no la conoce porque acuérdense que chat GBT sin la extensión de chrome a web está actualizado solo hasta el 2021 entonces, eh, Flicky parece ser que es una aplicación nueva. Ahora les voy a explicar. Flicky, mírenlo aquí escrito, pues si no me entienden. Es una aplicación que tiene, cuando dice precios, quiere decir que tiene una opción gratis y que tiene opciones de pago. Yo he visto eh, en este, estos nuevos instrumentos de inteligencia artificial que el pago depende de los créditos. Es decir, que está asociado? Los créditos te los dan en dependencia de la cantidad de imágenes, la cantidad de videos, o sea, los créditos los entienden, al menos Pero ahora, solo ellos. Yo no los logro entender. Yo usé, inicié a usar esta aplicación en enero y por supuesto que estoy, eh, a, a, o sea, completa con los créditos. Pero vi que hay algunas opciones de pago que son, o sea, la opción al menos la básica, es una opción bastante aceptable porque cuesta 8 dólares o euros al mes. Si haces el programa en mes, si haces el programa de pago anual, o sea, lo pagas toda una vez, tiene un descuento del 25%. En tanto, si carga, porque creo que tener algunos problemas con internet, eh, les digo que Flicky es una opción para crear videos. Ustedes ven aquí lo dice Files, para crear bo, eh, podcasts y para hacer los famosos libros hablados. Que no lo había descubierto, o sea, no había entendido bien qué cosa era. Pero es sumamente interesante. Ahora, le explico que eh, tiene más de, o sea, lo que es en voces, tiene, le voy a decir cuántas, cuántos idiomas, 75 idiomas excelente, o sea, puedo hacer el video en mi lengua, aunque o sea en español pero lo puedo hacer en cualquier otro idioma si lo quiero dirigir a otro público y además que estos idiomas tienen eh, igualmente lo que se llaman dialectos o sea, por ejemplo, el español el español de España, el español de América en América de Chile o sea, todos los dialectos asimismo con otros idiomas como el francés el árabe y el portugués, es muy fácil porque cuando tú vas, ahora yo les voy a enseñar hasta dónde puedo llegar, les voy a enseñar eh, cómo, a, cómo poner la voz, cómo elegir, o sea, ahora les voy a ir enseñando, tienen los géneros, o sea, tienen voces femeninas y tienen voces masculinas y tú decides qué tipo de voz escoger, y, y dentro de las voces femeninas hay varias personas, y dentro de las voces masculinas hay varias personas, por tanto, tú puedes decir cuál es la que más te gusta. Quiero decir que estas voces, que son 800, también se le puede hacer cambios a la voz, a los estilos de voz. ¿Por qué? Ustedes saben que el objetivo de estas herramientas es ir humanizando los, eh, las redes sociales, o sea, los mensajes. Que, que, que eviten estas voces y entonces puede ser, las voces pueden eh, manifestar, digamos así, un estado emocional. Es decir, si estás molesto, si no estás molesto, si estás alegre, si quieres transmitir optimismo, aceptividad, etcétera. O sea, que tienen un estilo, ¿ok? Ahora voy a ver si les puedo mostrar directamente, después de hablarle tanto, mi fliki Este tiene un el account y tiene el estudio. Como ustedes ven, en el account, si eh, no se demora muchísimo en internet, van poniendo los créditos. Y yo ya en dos veces que lo sé, el día 7, el día 9, llegué a los créditos. Si yo quisiera crear nuevas cosas con Flicky, tendría que suscribirme. Y suscribirme significa aceptar uno de estos planes. Por supuesto, la herramienta me va a recomendar el plan eh, que para el estándar, que para ellos es más, más remun, remunerativo, Sí, si es remunerativo, ¿ok? Y está, pero yo, por ejemplo, que soy cauta con las cosas de las inversiones, Estuve revisando el plan básico y el plan básico en su modalidad anual tiene un descuento del 25%, por tanto, si yo pago el año, lo pago a menos. Si lo pago mensualmente, pues entonces voy a pagar 8 dólares, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene ese plan? Deja ver si se los puedo hacer bien. Tiene, o sea, solo de audio dice... Puedes crear 120 minutos de audio, puedes crear voces usando la I, puedes crear podcasts y audios de book. Miren qué interesante. Tiene acceso a 900 voces con 75 idiomas y 100 dialectos. Tiene la posibilidad de traducir en 77 lenguas diferentes. Tienes posibilidades de acceso de, de música, según parece, mapa de pronunciación. Y crear 50 escenas por file. O sea que. Eh... Ahora yo aquí me quedé con una duda. Déjame ver el plan estándar. Si de todos modos estamos curioseando. En el plan estándar tiene audio y videos. Es decir, el plan básico solo puedes hacer audios. Y en el plan estándar puedes hacer audios y videos. Y ahí sí te da la posibilidad de crear eh, 180 minutos de audios y videos eh, al mes con en, bueno las voces, tienes por supuesto más acceso a más voces, a más idiomas, puedes generar imágenes usando ahí. puedes traducir, etc. Y tienes los derechos comerciales. Es un pecado porque la herramienta es muy muy bonita, pero está un poquito carita. Porque, eh, por ejemplo, si yo quiero crear solo libros, o sea, por ejemplo, solo podcasts, yo puedo eh, suscribirme a la opción básica. Pero si yo no quiero crear eh, solo podcasts, sino yo quisiera crear también audios, entonces tengo que eh, escoger la, la opción estándar. Es un pecado. Le iba a decir además que eh, aquí se ve también, que tiene los premios, que eh, tú puedes aumentar tu cuota mensual en créditos si tú una vez que, que creas algo, pues lo, lo compartes ¿no? Lo condivides en LinkedIn de Facebook, Twitter y otras, otras opciones que ellos te dan aquí. En Sumo, etc. Esa es la posibilidad de los créditos. Es realmente novedosa, súper interesante, pero eh, no les puedo mostrar todo el, el audio completo porque eh, yo ya consumí mis créditos. Y fui a ver si por casualidad pudiera yo mostrarle, aunque no lo creara, uno que ya había creado. Déjame ver una cosa aquí en los tres punticos. ¿No ves? O sea, una vez que los creen Deja de decir yo los puedo borrar Y eso hace que me den nuevamente créditos Ustedes saben que siempre hay que probar A ver, los voy a borrar Vamos a hacer una cosa Vamos aquí a la con y ver Si disminuyen los créditos Yo creo que dice 7, ¿verdad? Vamos a probar otra vez a ver qué pasa Si yo disminuyo Si yo lo borro Vamos a ahorrarlo. O si no. O si realmente no sucede nada. No, sigue siendo siete O sea, yo los puedo ahorrar, pero ya son eh, eh, créditos que yo, que yo consumí. Por tanto, tengo que esperar al mes, a que finisca el mes, a que termine el mes para eh, entonces venir aquí. También están los detalles de, de tu inscripción. Habría que ver si se puede hacer la inscripción de otro lugar. No lo sé. Ok, espero al menos haberles enseñado qué cosa es friki. Y apenas tenga la posibilidad de volverles a enseñar las características de friki. Se lo, se lo cuento porque realmente eh, es muy interesante. Es una herramienta útil, lo que es bastante costosa. Porque las herramientas de inteligencia artificial son costosas. Aquí habla algunas cosas que les decía que me gusta explicarles. Los derechos de publicación son propiedad del usuario del contenido. Es decir, si quieres el contenido lo puedes tener a tu favor. No posee clic en sí, no posee ningún contenido. Las imágenes, los clics de esto utilizados son libres de derechos de autor y la música no tiene derechos de autor. Lo que toca el usuario, los derechos comerciales de cualquier plan pagado. O sea, si tú pagas, tienes derechos comerciales sobre el producto que tú hiciste. De manera predeterminada, la duración de las escenas está determinada por la duración de los videos. Puede cambiar esto haciendo clic en tres puntos al lado de la sesión y personalizar la duración, así como también cambiar los formatos y los subtítulos. Puedes cargar tus propios... Tus propios videos, tus propias imágenes, como yo le mostré. Los créditos se calculan como la duración en segundos que se cree el audio o el video por mes. Flick ofrece 10 minutos de crédito por mes bajo el plan gratuito, o sea, solo 10 minutos. Y yo me pasé, ¿ok? Si deseas aumentar tus tu créditos, pues tienes que pasar a, a otra, al plan. A plan que ellos en el plan de paz. Bueno, hasta aquí pienso haberles sido útil y prometo. Yo les mostraré cómo se construye con fit Flicky. Le digo Chao. Nos vemos. Deja tus preguntas, tus comentarios. No nos damos de ánimo porque yo había registrado todo y resulta que no se registró. Pero bueno, esas cosas pasan. De todos modos ya construí el video que les había explicado en la otra grabación. Pero ya consumí los créditos. Miren aquí los créditos. 0, 7, 5 minutos. 14% ya consumí. ¿Ok? Pero bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero demostrarles esto. Habíamos hecho un... Yo había hecho un video donde le había mostrado a ustedes cómo había elegido la voz. Vamos a ver si podemos cambiar la voz. Había escogido a Camila, en español, de Estados Unidos a Camila, pero, por ejemplo, yo quiero Lupe. Lupe tiene un signito, quiere decir que no lo puedes jugar. Vamos a ver Penélope. O sea, porque si tiene un signito, quiere decir que es de pago. Okay, Aunque las voces también son de pago. Ya vieron, yo apliqué, o sea, escogí la voz, la apliqué, a todos y me cambia la voz de todos. Yo no sé si ustedes escuchan bien, pero ustedes pueden ir probando las voces. Ok. Y simplemente lo que hice fue copiar y pegar. Por ejemplo, me gusta aquí. Yo encontré dos cosas interesantes sobre los créditos que se las voy a poner aquí. Copian. Si tú descargas el video o el audio, no consumes crédito. O sea, lo puedes descargar tranquilamente. Como si llevas, o sea, lo condivides, tampoco eres de los créditos. Es por la producción. Entonces, vamos aquí, por ejemplo, que son los créditos. Entonces, al final, le voy a agregar uno. Se lo puedo agregar desde aquí. Y le voy a escribir esto. Que me interesa para que ustedes vean lo de los créditos. Vamos a ver qué hace. O sea, como dice, los créditos se calculan por la duración de los segundos que se crea el audio. Ofrece 10 minutos de crédito. Si desea aumentar sus créditos, vaya al plan de suscripción. Y entonces tiene audio por un minuto, video por un minuto, un crédito y eh, el AI, la imagen, un minuto. ¿Ok? Ahora, vamos a ir aquí para ver si aumentó. no nos siguen 07. Vamos aquí a nuestro Flicky para seguir explicando. Aquí yo puedo poner estas mismas imágenes que ustedes vieron que yo tengo. Ahora, antes de hacer los cambios, yo puedo, antes de exportarlo, vengo aquí y le, en el setting, o sea, en las impostaciones, le pongo audio, video. Si lo quiero, la medida es para Instagram o para donde lo quiero. Si solo, o sea, ¿para qué lugar lo quiero? Si lo quiero cuadrado, si lo quiero en formato de TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora voy aquí y le pongo los subtítulos. Si los subtítulos quiero largos, yo siempre los pongo largos para que las personas puedan leer bien. Y eh, en forma de botón. O sea, da las opciones de... O sea, top que es arriba, en el medio o botón que es abajo. El subtítulo, si yo quiero con ese formato de letra o si le quiero cambiar el formato de letra, yo le dejé esta letra, pero le puedo poner, por ejemplo, esta otra letra. Y aquí en los subtítulos yo siempre pongo el background, que cuando tú marcas aquí, en automático te pone el background. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me parece que esté mejor. Miren, ustedes ven. Espérense, déjenme trasladarme para acá. Chao, ¿cómo está? Que ya me cambié el formato porque yo lo dije que lo quería para Instagram. A ver, vamos a ver qué pasa. A ver. Aquí pudiera poner las otras imágenes porque yo solo estoy creando... Voy a mi librería, aquí yo traje esta imagen y la cargo. Basta. ¿Ok? Me voy a consumir todos los créditos, pero está bien. <ríe> o sea, aquí está cambiando la imagen y aquí también cambian la imagen. O sea, uno puede cambiar la imagen todo el tiempo. Todas las imágenes. ¿Quieres cambiarle? Viene a la librería. Buscas la imagen que tú tienes ya. La está cargando en tanto. ¿Ok? Pero como ustedes ven. Este es aquí, Así se construye en Flicky. Es muy bueno para construir. O sea, rápido tú puedes construir. Pienso que los podcasts también vendrán muy bien porque son los audio. Y la, los libros también deben venir maravillosos. O sea, los libros leídos. Eh, pero, no, ¿no ves? O sea, yo cambié las imágenes, aumenté las imágenes y ya dice que he consumido 5 minutos, o sea, me quedan solo cinco minutos 24%. Por ciento ¿Ok? O sea que eh, Inmediatamente que tú construyes Inmediatamente eh, Él cuantifica Creo que en algunos lugares eso se llama Pago por consumo, algo así O sea que realmente El, el plan eh, Mensual te da un top O el plan gratis te da un top Y eh, tú pagas por este consumo ya fuera de este consumo, yo le puedo cambiar el nombre y lo puedo modificar todas las veces que yo quiera. Pero si lo aumento, como en este caso, que lo aumenté de largo, entonces ya eh, me, me consume no más querido Yo realmente lo veo maravilloso está muy cómodo es fácil de trabajar y todo el resto Pero yo sigo enamorada de mi Clipchamp porque Clipchamp también tiene las voces que es lo que tiene este video claro a lo mejor es bueno para usarlo para los podcasts o usarlos para los books los books hablados pueden ser una nueva forma de introducir contenido de hecho lo voy a probar para los books porque los books, eh, pudiera hacer una forma de introducir contenido con los books y no no no, ya que lo tengo lo voy a proyectar por tanto déjame ver si me deja traer mis imágenes y lo voy a poner como historia porque ya de todos modos lo creé y consumí los créditos nada eh, hasta aquí se me ha... ya yo los había grabado esto de cómo lo construí pero Ustedes saben que, que a veces estas cosas pasan Y cuando revisé la, la grabación no lo había logrado O sea, no sé por qué se borró la grabación Creo que ustedes no tienen la posibilidad de escuchar el video Pero lo van a poder ver porque lo voy a dejar como eh, historia O sea, lo voy a dejar como short para que lo puedan ver y eh, aquí está también los settings que ya les expliqué. Y aquí ustedes pueden ir a más y ver el background de la música y escoger la música. Si la quieren, esta sí la pueden bajar un poquitico. Así me parece que la música viene más suave. Creo que no se baja la voz porque aquí dice el background de la música. Y nada, nos vemos. me quedo con este video que construí con Frigge y lo voy a exportar. Porque ustedes vieron también que no todos, o sea, depende del peso del archivo que estás trayendo a la computadora, eh, te lo puedes tener o no. ¿Ok? Chao, nos vemos. Todas las dudas por aquí, por favor. Estuve viendo que hay alguna imagen que no bien y no sé por qué me la da en espacio. Pero bueno, a lo mejor es la reliquia. ¿Ok? ya Vamos a controlar cuántos créditos nos quedan. O sea, esos créditos nos quedan y cuando expoten no importa. Esos créditos son los que se mantienen. Chao. Cualquier duda, cualquier eh, siempre lo voy a dejar en la cajita, la descripción de todo lo que es... Eh, Friki. les voy a dejar el enlace, no porque yo eh, ya está haciendo mercado de afiliación porque no lo, no lo he encontrado con mercado de afiliación pero así les hace llegar más fácil y sí les voy a dejar un link mío por si quieren ponerte en contacto personalmente conmigo y me dice qué video quieren qué cosas quieren saber, si les gustó o sea, si quieren, ¿eh? Ok, no Chao, nos vemos.